Hola, mi nombre es Eric y como pudiste darte cuenta, hicimos una animación super cool. Bueno, en este tutorial lo que te voy a enseñar es hacer esta animación paso a paso de la manera más sencilla posible. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de las etiquetas de nuestros elementos, que en este caso son dos. Nuestro fondo... Y nuestra pelota seleccionamos el fondo le damos clic derecho y le damos un color violeta seleccionamos nuestra pelota clic derecho y en este caso seleccionamos el color amarillo damos clic a nuestra capa de fondo y le damos en el candadito para bloquearla damos clic a la pelota nos vamos a la herramienta de cambiar punto de anclaje y lo cambiamos al centro a la parte de abajo de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es oprimir p que es la propiedad de posición, y a esta le damos clic derecho y le decimos que nos separe las dimensiones. Necesitamos nada más la de Y, oprimimos el relojito, oprimimos U y ahora solo nos aparece la propiedad que estamos animando. Pero vamos a iniciar de arriba hacia abajo nuestra animación. Entonces le cambiamos la posición. Por ejemplo, aquí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que nuestra pelota rebote cuatro veces. Y al comienzo será más lento y después será más rápido los rebotes. Entonces el primer rebote será de 7 frames. Dejamos por acá, nuestro segundo rebote será de 6 frames. Damos control C, control V, pero hacemos que nuestro segundo rebote sea más bajo que el primero. De esta manera. En el siguiente 6 frames nuevamente. Damos control C, control V. En el siguiente serán 5 frames. Nos acercamos en la línea del tiempo para ver mejor. Damos control C, control V y volvemos a hacer que nuestro rebote sea más bajo. En el siguiente serán 3 frames. vamos control C, control V tres frames control C, control V hacemos que rebote nuevamente más bajo y finalmente dos frames vamos, control C, control V le damos a la N para que nos renderice hasta este punto y le damos a la barra espaciadora para ver cómo va quedando nuestra animación Como verás, ya logramos hacer el efecto de rebote, pero se ve un poco acartonado. Entonces, para arreglar esto, lo que vamos a hacer es que al comienzo inicie lento y termine rápido la animación, así como estarás viendo aquí en pantalla. Y vamos a aplicar, además, dos principios. El primero es el squash, que es que se estire, y el segundo, el stretch, que es que se estreche. Esto le dará mucho más realismo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros frames, de esta manera y darle a F9 esto va a hacer que nuestros frames ya no sean lineales nomás así ya verás un cambio le damos a la barra espaciadora para ver si ¿Sí ves, ya se ve un poco más natural pero vamos a hacer que se vea como un rebote de una pelota real entonces nos vamos al editor de gráficos dándole clic aquí y le damos clic aquí y miramos que estemos en editar gráfico de valores nos acercamos a nuestra línea de tiempo teniendo primero la tecla Shift, seleccionamos estos, estos cuatro de aquí, y le damos que sea un bezier, que es este de aquí, ahora, para que sea mucho más real, como te dije, la animación iniciará lento, y terminará rápido, y repetimos esto en estos cuatro, de esta manera, Ahora, si volvemos a ver nuestra animación, verás un cambio rotundo. Como verás, ya da la sensación de que es una pelota real. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar los dos principios que te mencioné anteriormente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es oprimir S y esto activa la propiedad de escala. Nos vamos al principio, damos clic al relojito y damos U para que nos aparezcan las propiedades que estamos animando entonces cuando estemos por aquí cuando rebote nuestra pelota lo que va a hacer es squash, o sea estirarse entonces para aplicar el principio de squash lo que vamos a hacer es en la escala quitarle este candadito y hacer que se estire, de esta manera pero como se estira también tiene menos altura de esta manera en el primero es 130 pero antes de que toque el piso vamos a darle control C, control V lo que va a pasar es que no se va a estirar, sino se va a estrechar. Entonces va a tener más altura. 130, pero menos anchura. De esta manera. Y después de que pase esto, recuperará su forma. Entonces le damos control C, control V. Y volvemos a la escala normal, 100 y 100. Le damos a la N para ver como verás queda mucho más natural lo siguiente que vamos a hacer es que en cada rebote pase esto aquí pero hacemos que cada vez sea menos exagerado, entonces en este caso serán 120 y 80 hacemos que recupere la forma control C, control V cogemos este, control-C, control-V y ahora decimos que sean 120 y aquí 90, por ejemplo cogemos nuestro siguiente rebote repetimos nuestra acción de esta manera lo acomodamos y en este caso ya no serán 120 sino 110 y le daremos a 90. En este caso le damos 110. Y en el último rebote lo que vamos a hacer es. Control C, Control V. Acomodamos. Dar muy poquito. Que será 105. Y aquí 95. Ahora, si miramos nuestra animación. Adquirió ese look natural que necesitamos. De esta manera terminamos lo que es la animación. Pero espera, no te vayas. La segunda parte es la que más vida le va a dar. Que es las luces y la textura. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra animación tenga dos luces. Una frontal y una trasera. Así como estarás viendo aquí en pantalla. Entonces para crear estas luces es muy fácil. Nos vamos a la herramienta de elipse, sin tener ninguna capa seleccionada creamos un nuevo elipse, de esta manera lo movemos por aquí le damos en relleno seleccionamos el cuenta de gotas y cambiamos el tono a uno más claro, por ejemplo este le damos en aceptar y lo que vamos a hacer es crear una capa mate, para esto es muy sencillo, le damos control D, duplicamos esta capa de pelota la mandamos arriba de nuestra capa de forma. Y a este le decimos que nos cree un alfa mate de la pelota número 2. Como verás ya quedó dentro. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un efecto de desenfoque. Para que parezca una luz. Seleccionamos el efecto que se llama desenfoque gaussiano. Lo arrastramos a nuestra capa de forma. Y estando allí le damos un valor de 150. Como verás, ahora aparece una luz. Ahora lo que vamos a hacer es dar una sombra. Seleccionamos nuevamente nuestra pelota. Damos control D para duplicar nuestra capa. La mandamos arriba, por ejemplo, aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es sin tener ninguna capa seleccionada, seleccionamos la capa, digo, la herramienta de pluma. Creamos un punto por aquí, otro por aquí. Y rodeamos de esta manera nuestra forma. Volvemos a darle en relleno. Cuenta gotas. Pero esta vez, como esta es una sombra, la mandamos hacia los lados oscuros. Bueno, pero a diferencia de esta sombra con la luz, lo que vamos a hacer es que esta sombra sea más como un gran. Entonces, para eso, buscamos un efecto que se llama dispersar. Aquí aparece, se llama dispersión. Lo arrastramos y vamos probando valores por ejemplo en este caso me gusta en 250 y lo que hacemos es dejar esta capa aquí y le decimos a la pelota 2 y lo siguiente que vamos a hacer es dirigir nuestra pelota 3 arriba y le decimos que en esta capa nos cree un alfamate de la pelota número 3 y como verás tenemos nuestra textura de sombra y luz bueno, una vez hayamos creado nuestra sombra, lo siguiente que vamos a hacer es crear una luz entonces para eso sencillamente cogemos las capas con las que creamos la sombra le damos control D y a esta lo que vamos a hacer es cambiarle el relleno seleccionamos el cuenta gotas y luego cambiamos a un color mucho más claro le damos en aceptar y cambiamos la posición y con esto vamos el efecto de que tenemos sombra, una luz trasera y una luz delantera. Ahora, si vemos nuestra animación, va a salir mal, pero entonces no te preocupes. Lo que vamos a hacer es seleccionar los que digan capas de forma y la capa de forma va a seguir a la capa que esté arriba. Entonces la capa de forma 1 va a seguir a la pelota número 2. La capa de formas 2 va a seguir a la pelota número 3. Y la capa de forma 3 va a seguir a la pelota número 4. Ahora si previsualizamos nuestra animación, se va a ver súper profesional. Y mira cómo se ve profesional esta animación. Como pudiste ver, nuestra animación quedó súper profesional. Pero espera, no te vayas. Lo último que falta por hacer es darle que este ruido de aquí se anime. Entonces para eso nos vamos a la capa de forma 2 y le decimos que... Nos anime de forma aleatoria, dándole clic aquí. Le damos en la 3, de esta manera. Bueno, como puedes ver, nuestra animación quedó súper profesional. Si te gustó, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Además, por aquí arriba te estaré dejando otro video que sé que te va a ser de mucha ayuda. Gracias por ver este video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a pasar por el canal y ver más contenido aquí. Muchas gracias por ver el video.